Argentina está en América. ¿Desde no. cuándo Argentina está en América? Me está engañando. Si en América se habla inglés. La <risa> la